Hola, bienvenidas a esta cuarta clase del seminario Patriarcado y capitalismo en tiempos de crisis. Hoy la idea es hablar sobre racismo, migraciones, feminismo, clase y diversidad. ¿Cómo se cruzan todas estas dimensiones de, la, de las opresiones? Y más importante todavía, ¿cómo articulamos una estrategia anticapitalista para la lucha emancipatoria que luche contra todas ellas? Quiero empezar contando tres anécdotas que ocurrieron en estos tiempos de pandemia. La primera. Hace unas semanas hubo eh, grandes manifestaciones en Nueva York, en Los Ángeles y en otras ciudades con la consigna Black Lives Trans Matters, es decir, las vidas negras trans también importan. Y esto se produjo en el marco del profundo movimiento antirracista que se está desarrollando en Estados Unidos. La segunda anécdota. En el marco del COVID también, grandes empresas, talleres, textiles que trabajan en condiciones de extrema precariedad para las marcas europeas como Zara o H&M, en países como Birmania, Bangladesh o la India, están aprovechando para despedir a cientos de trabajadoras que se venían organizando en sindicatos para luchar contra esos salarios de miseria. La tercera anécdota. En este tiempo de pandemia, en países como Alemania, en el Estado español, en Italia o también en Estados Unidos, ha quedado más visible que nunca la importancia de esos trabajos que son en extremo precarios, pero también esenciales e imprescindibles, como el trabajo de los recolectores de la fruta o de la verdura en el campo, como el trabajo de las enfermeras, de las cuidadoras de ancianas o de niños trabajos precarios que en gran parte están ocupados por personas migrantes y, en muchos casos, por mujeres. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es que la posibilidad de confluencia del movimiento feminista, del movimiento antirracista y de la lucha de la clase trabajadora tiene una base material en las profundas desigualdades y en los agravios en la vida de las personas. El hecho de que, por ejemplo, las personas negras tienen más posibilidades de ser asesinadas por la policía que las personas blancas en Estados Unidos. El hecho de que las mujeres negras tienen trabajos más precarios y salarios más bajos que sus compañeras también, por ejemplo, en países como Estados Unidos o en otros lugares del mundo. O el hecho de que las personas migrantes tienen, ocupan, en general, los trabajos más precarios. Todo esto nos está mostrando cómo en el sistema capitalista los agravios de género y el racismo se combinan con la explotación para generar profundas desigualdades para millones de personas. Vamos a volver sobre estos temas de actualidad. Lo que les propongo ahora es recorrer algunos de los debates sobre esta relación entre género, raza y clase, partiendo en este caso de los que surgieron en el seno del propio movimiento feminista. El debate sobre cuál es el sujeto del feminismo, en este sentido, ha estado presente en toda la historia del movimiento y en distintos contextos se han confrontado visiones muy diferentes. Por un lado, a grandes rasgos podemos decir que están aquellas corrientes que han buscado la confluencia entre todos los sectores oprimidos, entre las mujeres, las luchas antirracistas y las luchas de la propia clase trabajadora. Por otro lado, podemos definir la existencia de un tipo de feminismo conservador con una noción abstracta o esencialista de lo que son o deberían ser las mujeres, sin considerar todas las profundas contradicciones de clase, el racismo o la diversidad sexual. Hoy, nos volvemos a encontrar con sectores del movimiento feminista que pretenden excluir las reivindicaciones de las personas migrantes, de las precarias, de las trabajadoras, de las personas racializadas o de las trans. Sectores que de tanto excluir a tantas mujeres concretas se quedan casi solas, podríamos decir, con su definición de mujer. Los debates de la segunda ola. En la sesión de este curso sobre trabajo reproductivo, Andrea Datri se refirió a algunos debates que se dan en el feminismo alrededor del trabajo doméstico y el, patriarca, el patriarcado. También Cintia Burgueno hizo referencia a muchos de los debates que cruzaron la cuestión de género y clase. Yo hoy quiero introducir otros debates referidos a esta trilogía, la relación entre clase, racismo y género. Y para profundizar un poco, quisiera que nos situemos en la segunda ola del movimiento feminista a finales de los años 60. Esta ola, como sabéis, llega en medio de un ascenso generalizado de la lucha de clases con una fuerte radicalización política. Desde el mayo del 68 en Francia, la lucha contra la guerra de Vietnam, las luchas del movimiento estudiantil en varios países del mundo, la primavera de Praga, los cordones industriales chilenos, las luchas, por ejemplo, obreras y juveniles en la transición española o incluso también la revolución de los claveles en Portugal. En este contexto, en el movimiento feminista, emerge con fuerza ese lema de lo personal es político, que significaba nada más y nada menos que la necesidad de visibilizar un conjunto de cuestiones ...que habían permanecido ocultas bajo el tapete demasiado tiempo... ...como por ejemplo la violencia de género o la opresión sexual de las mujeres. Va a ser en este marco que surge una corriente en particular a la que me quiero referir... ...que es la del feminismo radical. Las feministas radicales le van a cuestionar a las feministas liberales... ...el hecho de que éstas se limitaban a buscar la igualdad de las mujeres o la ampliación de derechos en los marcos de la sociedad existente sin impugnar, sin cuestionar lo que llamaban los valores androcéntricos de esta sociedad moldeada por las jerarquías masculinas. Así van a tratar de cuestionar estos valores en todos los ámbitos desde la educación, el deporte, la ciencia y también justamente lo que decíamos antes en el terreno de la sexualidad. Para las feministas radicales Todas las mujeres en general estaban marcadas por una experiencia común, una socialización común por el hecho de ser mujeres y esta era una experiencia muy relacionada con la sexualidad. Una de las autores de referencia al feminismo radical es Ulamid Firestone, quien define que el feminismo radical es esta teoría que busca la causa última y la gran fuerza motriz de todos los acontecimientos en la dialéctica del sexo. Y plantea que la sociedad está dividida en dos grandes clases biológicas diferenciadas con fines reproductivos y por los conflictos de estas clases entre sí. Esta autora, por lo tanto, hace una definición de clases sexuales enfrentadas entre sí y se está hablando de hombres y de mujeres. Otras autoras de esta corriente van a hacer una definición del patriarcado como un sistema de dominación sexual que rastrean en, hacia, hacia atrás en miles de años, por lo cual los varones ejercen una dominación sobre las mujeres, un sistema que además consideran como el sistema básico o prioritario de dominación en la sociedad. Finalmente, estas posiciones van a ir derivando, con el correr de los años, hacia eh, posiciones cada vez más esencialistas, es decir, donde las mujeres en general tienden a estar definidas por su sexualidad, que además va a ser caracterizada siempre como pasiva o emocional frente a la agresividad que se les atribuye a todo el género masculino como si se tratara casi de algo esencial que viene eh, con la biología. Se construye de este modo un sujeto-mujer basado en la sororidad entre mujeres más allá de las diferencias de clase y más allá de otro, otra serie de opresiones. Esta posición va a llevar al mismo tiempo a defender planteos que son separatistas, es decir, que tienden a separar o a oponer incluso el movimiento de mujeres al resto de los movimientos sociales o a la clase trabajadora. Sin embargo, este sujeto universal femenino construido por las feministas radicales va a ser impugnado tanto por las feministas socialistas como por otro conjunto de corrientes feministas como las feministas negras, las feministas lesbianas o las llamadas feministas del tercer mundo planteando que esta definición general y abstracta del patriarcado no tomaba en cuenta las diferencias reales y concretas que existían entre distintas mujeres, el hecho de que no todas tenían las mismas experiencias, tampoco en el terreno de la sexualidad, y que había cuestiones que también eran muy importantes para el resto de las mujeres oprimidas. En este sentido hay una feminista negra, bell Hooks, que eh, lo explica de un modo muy claro. Ella dice, y la cito, «Las visiones utópicas de la sororidad se basaban únicamente en la conciencia del hecho de que todas las mujeres eran de alguna manera víctimas de la dominación masculina, pero estas visiones se vieron afectadas por los debates de raza y clase. Estos debates no trivializaban la insistencia feminista en que la sororidad es poderosa» sino que simplemente hacían hincapié en que solo se podía llegar a ser hermanas en la lucha si nos enfrentábamos a la forma en que algunas mujeres, mediante la clase, la raza o la orientación sexual, dominaban u oprimían a otras mujeres. Y a partir de acá se creaba una plataforma política que abordara estas diferencias. La definición del patriarcado como el principal eje de dominación que afecta a las mujeres, fue cuestionado entonces por distintas corrientes, como decía las feministas socialistas o las feministas negras. En el caso de las feministas socialistas, además, insistieron en que no era posible una verdadera emancipación de las mujeres en el marco de mantener el sistema capitalista que hacía uso de esas relaciones patriarcales, y también del racismo para maximizar sus ganancias y para generar divisiones entre los distintos sectores de los oprimidos. Las feministas socialistas rechazaron, además, todas estas tendencias separatistas, apostando por construir un sujeto político de transformación social más fuerte con la clase trabajadora de conjunto. Poco después también se abrieron otros debates, por ejemplo, sobre la relación entre el patriarcado, el racismo y el capitalismo. Algunas decían que había que considerar los sistemas autónomos que interactuaban entre sí, mientras otras autoras, como ya vimos en otras de las clases de este curso, planteaban que había que adoptar una teoría unitaria que permitiera comprender la complejidad del sistema capitalista como una totalidad que... Hacia uso de esas diferencias jerarquizadas en los mecanismos de la dominación. El debate de la interseccionalidad. En los años 80 y en los 90 los debates cambian profundamente en el marco del giro neo neoliberal. Esto ya lo vimos en la primera sesión del curso y cómo con el neoliberalismo va a hacerse, digamos, casi un sentido común, un cierto tipo de feminismo despojado de toda crítica eh, profunda a la sociedad actual. En este marco hay algunas corrientes del feminismo que fueron adoptando, como decía antes, posiciones cada vez más esencialistas, eh, también centradas en una estrategia punitivista, eh, con la idea de eh, acumular eh, nuevos artículos en los códigos penales que permitieran, según su punto de vista, combatir la violencia de género. Pero, como decía, sin cuestionar en lo más mínimo las relaciones sociales que son en realidad la base de estas violencias. Este tema en particular lo vamos a abordar en la próxima sesión del curso, así que por ahora lo dejamos ahí. Por otro lado también en los años 80 y 90, van a surgir las corrientes que podemos denominar postfeministas, que cuestionaron la normatividad heterosexual, pero enfocadas en cambios, sobre todo focalizados a nivel de los discursos y las representaciones, lo que podemos llamar micro resistencias a nivel individual y que también dejaban de lado la necesidad de de dotarnos de una estrategia para una lucha generalizada contra el Estado capitalista y contra el sistema de conjunto. Por último, voy a abordar ahora otra corriente que también aparece en estos años y que hoy es muy, frecu es muy frecuente que nos encontremos cuando se hablan de estos temas de género, racismo y capitalismo. Esta corriente es la de la interseccionalidad. El concepto de interseccionalidad apareció definido por primera vez en un artículo eh, en 1989, publicado por una abogada y feminista negra que se llama Kimberly Crenshaw. Esta feminista buscaba dar una respuesta muy concreta en el ámbito de la legislación antidiscriminatoria en Estados Unidos. En, más en concreto, ella lo que quería destacar es que la experiencia de opresión de las mujeres negras no era idéntica ni a la de las mujeres blancas ni tampoco a la de los hombres negros y que, en cambio, era en la intersección entre su opresión como mujeres y como personas negras que, se, que surgía esta experiencia particular. Posteriormente, otras autoras van a hablar de lo que se llama el cruce entre diferentes ejes de la opresión o se va a plantear como metáfora la idea de un cruce de autopistas, ¿no? un punto donde confluyen diferentes líneas de la discriminación. En los artículos que proponemos como lecturas en esta sesión explicamos que esta idea de la interseccionalidad tiene un antecedente en el manifiesto que publicó en 1977 lo que se conoció como el Combahee River Collective. Este era un grupo de feministas negras, lesbianas, socialistas que toman este nombre en homenaje a la valiente acción que había desarrollado una mujer negra, Harriet Tubman, en medio de la guerra de secesión norteamericana en 1860 y que había permitido, de forma muy valiente, liberar a cientos de esclavos. Desde el Combahee River Collective planteaban que había una experiencia compartida de las mujeres negras como una simultaneidad de opresiones. Y aquí aparece esta idea de la trilogía de clase, raza y género a la que se agregaba también, se incorporaba la cuestión de la diversidad sexual. Desde esta posición apuntaban a una crítica al movimiento feminista hegemonizado por el feminismo radical y cuestionaban también sus posiciones separatistas. Además, consideraban que la lucha por la emancipación de las mujeres negras y del pueblo negro en general era inseparable de la lucha contra el sistema capitalista de conjunto. Ahora bien, la idea de la interseccionalidad surge unos años después, casi una década después, en los años 80 y va a aparecer más bien como un análisis de las experiencias individuales o colectivas que se producen con el cruce de estas opresiones pero la necesidad de una estrategia anticapitalista y revolucionaria ya no va a formar parte de las preocupaciones de estas corrientes teóricas. A la trilogía de género, raza y clase también se les van agregando otros vectores de la opresión como la sexualidad, la nacionalidad, la edad o la diversidad funcional. Y si bien estos planteos permitieron una gran visibilidad para la situación específica de opresión que tenían múltiples grupos y comunidades oprimidas, paradójicamente se desarrolló en el marco de un clima general en la época que era de resignación ante las estructuras sociales del capitalismo. Varias autoras que son críticas de las teorías de la interseccionalidad señalan que aunque éstas permiten describir eh, las experiencias de las opresiones no son capaces de dar una explicación profunda de cómo se articulan estas opresiones entre sí y cómo se articulan con las relaciones capitalistas más de conjunto. Por último, cuando el término interseccionalidad se puso de moda, por ejemplo, en los estudios académicos, o en los medios de comunicación, sobre todo a partir de los años 90, esto se va a producir primero en los países digamos, del mundo anglosajón y después va a llegar eh, a, otros, a otros territorios. Esto va a ser simultáneo con eh, lo que se puede llamar la hegemonía de las ideas del posmodernismo o del neoliberalismo, de lo que ya hablamos en la primera sesión. Esto es la idea del fin de la historia o de la desaparición de la clase obrera. Y bajo este contexto más general, las teorías de la interseccionalidad, aun cuando muchas son críticas de lo que se conoce como el multiculturalismo neoliberal, terminan cayendo en una posición donde se subestima la cuestión de clase. De hecho, uno de los elementos característicos de las teorías de la interseccionalidad y, desde mi punto de vista, uno de sus mayores límites, es el supuesto de que para teorizar estas conexiones entre las opresiones hay que defender la hipótesis de la equivalencia entre todas las opresiones y si bien eh, nadie está a favor de jerarquizar entre las opresiones y mucho menos de plantear cuál sería más importante que otra para la experiencia particular de individuos o de grupos enteros lo que es eh, muy peligroso es borrar lo específico que tienen las relaciones de clase en el sistema capitalista. Cuando desde el marxismo insistimos en la cuestión estratégica de la centralidad de la clase obrera para la lucha emancipatoria, desde eh, los que defienden las teorías de la interseccionalidad nos suelen acusar a las feministas socialistas de ser reduccionistas de clase. Bueno, en el próximo apartado vamos a ver por qué esto es completamente falso. El marxismo y la lucha contra todas las opresiones. Como decía, cuando se acusa al marxismo de ser reduccionista de clase, lo que en realidad se está presentando es una especie de caricatura del marxismo, como si éste solo se interesara por las cuestiones económicas, de la clase trabajadora como el salario, el seguro médico o las condiciones de trabajo, pero nada más. Sin embargo, tanto en la obra de Marx y Engels como en el pensamiento y la obra de Rosa Luxemburgo, de Lenin o de Trotsky, se encuentran importantes aportes acerca de qué papel juega justamente el racismo como uno de los mecanismos de la dominación capitalista desde sus orígenes. Para darles una idea, en El Capital, uno de sus trabajos claves, Marx escribió que el descubrimiento del oro y la plata en América, la expoliación, la esclavitud y el sepultamiento de la población aborigen en las minas, el comienzo de la conquista, el saqueo de las Indias Orientales y la conversión de África en un lugar para la caza de pieles negras eran parte de los comienzos de la época de desarrollo del capitalismo. También Marx combatió en otros trabajos, en otros momentos, de forma muy decidida contra todos los prejuicios que existían, por ejemplo, en sectores de la clase trabajadora inglesa contra los trabajadores irlandeses, que eran, podríamos decir, un sector racializado en aquella época por la propia burguesía británica para dividir entre trabajadores de primera y trabajadores de segunda y para generar esas divisiones internas al interior de la propia clase trabajadora. Marx llegó a afirmar que esa división, esa escisión entre los trabajadores ingleses y los trabajadores irlandeses era uno de los secretos de la dominación de la burguesía británica. Nada más y nada menos. Por otro lado, en los combates de Lenin contra el economicismo, en sus elaboraciones y también las de Rosa Luxemburgo sobre el imperialismo y la aristocracia obrera, la opresión de los pueblos coloniales, en las resoluciones de la Tercera Internacional o en los primeros cuatro congresos o en los escritos de Trotsky sobre la cuestión negra en Estados Unidos y sin mencionar aquí lo que ya hablamos en otras sesiones, toda la tradición del feminismo socialista o la organización de los congresos internacionales de mujeres, en todos estos hitos podemos ver que no hay en el marxismo ningún desprecio, ninguna postergación o ninguna devaluación de las cuestiones del racismo o la opresión de género. En todo caso, para encontrar posiciones de este tipo tenemos que referirnos al estalinismo o a otras deformaciones economicistas del marxismo. Volviendo a la articulación entre racismo y capitalismo. El racismo es uno de los mecanismos de la dominación capitalista y está relacionado por lo menos con tres fenómenos. En primer lugar, con todo lo que fue el sistema atlántico de la esclavitud, con la apropiación de los negros en África, eh, su traslado a las nuevas colonias americanas para explotarlo como eh, trabajo esclavo. Por otro lado, en segundo lugar, la eh, aniquilación de los pueblos originarios en estas conquistas coloniales eh, en América y en otras regiones, eh, su utilización como trabajo forzado o su aniquilación directa. Y por otro lado, en tercer lugar, todo lo que fueron las empresas coloniales de las grandes potencias imperialistas, que se encuentran en la base de la expansión capitalista junto con lo que fue la extensión de las relaciones asalariadas en el trabajo. Posteriormente, el racismo perduró como una forma de delimitar, como decíamos antes, trabajadores de primera y trabajadores de segunda, lo que podríamos llamar también un ejército industrial de reserva, que permite a la clase capitalista presionar hacia abajo todas las condiciones laborales, el salario y amenazar con el despido permanentemente al conjunto de la clase obrera. El racismo no solo fue esto, digamos, utilizado para esta división interna de la clase trabajadora y su explotación, sino también para dividir subjetivamente a los explotados y a los oprimidos entre sí, para que se enfrentaran entre sí y debilitar, por lo tanto, su poder de clase. el racismo y las migraciones. En las últimas décadas, con la expansión de las migraciones a nivel mundial, el racismo se combina con la xenofobia para recrear de diferentes formas estas jerarquías de desigualdad y estas divisiones entre las clases trabajadoras y laboriosas de todo el mundo, promoviendo todo tipo de prejuicios reaccionarios. El neoliberalismo aceleró las migraciones desde el campo hacia las ciudades, transformando, de hecho, toda la geografía del planeta. Eh, en las últimas décadas hemos visto eh, el crecimiento de enormes metrópolis y ciudades en las periferias empobrecidas. Millones de personas sobreviven en estas ciudades sin vivienda digna, sin servicios básicos, sin agua potable o sin calefacción. Y esto se suma a la expoliación de los recursos naturales y la destrucción del medio ambiente que generan grandes empresas multinacionales en estos territorios. Las guerras, las hambrunas y las crisis económicas se combinan entonces para expulsar a sectores enteros, millones de personas que buscan moverse y ir hacia otros territorios para poder sobrevivir se estima que en los próximos 10 años el total de las migraciones podría pasar de los 230 millones de personas que están migrando en la actualidad a más de 400 millones de personas. Y mientras se expulsa a las poblaciones, como dijimos, por la miseria, por el hambre o por las guerras, en los países imperialistas existe una demanda muy fuerte para el trabajo de las personas migrantes por ejemplo, en los trabajos agrícolas temporales, pero también en todo tipo de trabajos precarios. Digamos ahora algo más sobre la feminización de las migraciones. En los países más ricos, el ingreso masivo de las mujeres al mundo laboral, junto con el recorte de los servicios sociales que estaban antes asegurados más o menos por el Estado, han aumentado la necesidad de mano de obra, para los trabajos de cuidados que están feminizados. Estos trabajos de reproducción, como el cuidado de niños, de ancianos o de personas enfermas, tendieron a tercerizarse como trabajos asalariados en condiciones también de extrema precariedad. Las mujeres migrantes se emplean como trabajadoras del hogar, como cuidadoras de niños, como enfermeras o como limpiadoras. También se ocupan, como decíamos, en otros trabajos precarios, como la atención de bares, cadenas de comida rápida o, por ejemplo, en el comercio. Así toma forma lo que algunas autoras feministas han denominado una cadena global de cuidados, incluso familias transnacionales. Porque para poder trabajar en Europa o en Estados Unidos, las migrantes, por ejemplo, las que provienen de América Latina, de África o de países asiáticos, dejan a sus propios hijos al cuidado de otras mujeres, sus madres, sus hermanas, sus familiares, en los países de origen. En los países imperialistas, las personas migrantes van a ocupar la escala más baja en el mundo laboral, tanto por el salario, por sus condiciones de vida y por los escasos derechos reconocidos están realizando los trabajos más duros, los peor considerados y en general no están organizados por los sindicatos. Además, el Estado y los capitalistas de estos países más ricos se han ahorrado todo lo que significa reproducir, invertir en reproducir y preparar, educar eh, y, y dejar lista para el trabajo esa fuerza laboral. Porque esto ha ocurrido en los países de origen, como decíamos antes, en condiciones muy precarias. Por último, cuando llegan los momentos de crisis, las personas migrantes son señaladas como las culpables de que las trabajadoras o trabajadores nativos no encuentren empleo. Y esto es una tendencia reaccionaria que despliegan no solo los sectores de la extrema derecha o de la derecha conservadora, sino el conjunto de los partidos políticos de los regímenes de los países imperialistas. Esto es así porque el racismo y la xenofobia son realmente racismo y xenofobia de Estado. Son mecanismos institucionales que están garantizados por leyes de extranjería que discriminan entre ciudadanos y no ciudadanos, entre personas de primera y personas de segunda. Pero están garantizados también por muros, por vallas electrificadas, por cárceles para extranjeros y por la violencia policial que se descarga con más fuerza sobre las personas migrantes y racializadas. Esto da lugar, por ejemplo, en Europa, a lo que conocemos como la Europa Fortaleza y ha convertido al mar Mediterráneo en una verdadera tumba para miles y miles de personas que cada año intentan acceder a las fronteras de la Unión Europea. A su vez, el racismo y la xenofobia se combina, como decíamos, con la precariedad y también con el machismo, como vemos, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras del hogar o de las temporeras que están en una situación mucho más vulnerable para poder denunciar los abusos sexuales que ocurren en los propios lugares de trabajo. Algunas conclusiones. Nosotras consideramos que la cuestión de clase sigue desempeñando un papel central que delimita campos irreconciliables en nuestra sociedad y por eso es imprescindible recuperar un feminismo revolucionario y de clase. Pero al mismo tiempo consideramos que sería un grave error concluir de esto que las opresiones son algo secundario para el funcionamiento del capitalismo. Las relaciones patriarcales que surgieron efectivamente hace miles de años, mucho antes que el capitalismo, así como el racismo, no son entidades más allá de la historia, sino que han adquirido nuevas formas en el marco específico de las relaciones sociales capitalistas. Por otro lado, la clase trabajadora, por las posiciones estratégicas que ocupa en la producción, en la circulación y en la reproducción del capital, es la que tiene la capacidad de desarticular el poder de los capitalistas, de su estado, de sus fuerzas represivas, y sobre esta base construir una sociedad de nuevo tipo en alianza con todos los sectores oprimidos y explotados. En el marco de la nueva crisis capitalista que estamos viviendo, y con la reemergencia de movimientos sociales, como por ejemplo el movimiento de mujeres, que tuvo mucho dinamismo en los últimos años, o el movimiento antirracista, que está teniendo mucha fuerza en la actualidad, hay ciertos sectores del activismo, de la izquierda, que tienden a autonomizar la lucha contra la opresión racial o la opresión de género de la lucha contra el sistema capitalista de conjunto. Y a la idea de la centralidad de la clase trabajadora en la lucha contra el capitalismo le oponen la aparición de nuevos sujetos sociales eh, apoyándose en estos movimientos. Por otro lado, también en sectores de la izquierda encontramos una oposición opuesta, ¿no? donde se reafirman posiciones que podríamos decir que son eh, reduccionistas economicistas, que subestiman la cuestión del racismo, la cuestión de género, como si fueran cuestiones secundarias. De este modo terminan en lo que nos parece que son posiciones o visiones sindicalistas sobre la clase trabajadora, corporativas o en los países imperialistas lo que podemos llamar un cierto chauvinismo del bienestar. Es decir, la idea de que hay que luchar por conseguir pequeñas mejoras como el seguro médico o el aumento de salario, pero dejar de lado la lucha contra el racismo, contra la opresión de las mujeres o contra el sistema capitalista de conjunto. Para nosotras no tiene sentido esta oposición que se hace, esta falsa oposición, entre la lucha de las mujeres, la lucha antirracista o la lucha LGTBI con la lucha de la clase trabajadora. Lo que en realidad hay que dejar claro es que la clase trabajadora es hoy más diversa, más racializada y más feminizada que nunca en su historia. Y por lo tanto, lo que hace falta es lo que nosotros llamamos una estrategia de hegemonía de la clase trabajadora para unir la lucha de todos esos sectores oprimidos contra el capitalismo, contra sus estados y por la lucha por una sociedad alternativa y superadora del capitalismo. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Como siempre, eh, las invitamos, los invitamos a que comentéis, a que hagan las preguntas que quieran en el foro y también a que puedan darle una lectura a la bibliografía que estamos recomendando. Muchas gracias.